Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy veremos qué significa el error 5B02 en la impresora Canon y cómo tratar de solucionarlo. Bien. Este error significa que el depósito de tinta está lleno. Y como a manera de asombro podríamos decir, esto no sucede muy a menudo, ya que en estas impresoras eh, el tope es de 15.000 páginas de promedio de impresión. Podríamos decir que llegado a este punto, la nuestra impresora ha tenido un alto uso. Lo primero que vamos a hacer es, pues, eh, obvio, es tener conectada nuestra impresora a la toma de corriente. Bien, ¿para qué? Vamos a entrar en el modo Service. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Presionamos el botón de Stop. Luego presionamos el botón Power. Después, soltamos el botón de Stop sin soltar el botón de Power. Y nuevamente pulsamos dos veces el botón de Stop. En este momento ya la impresora debería estar en modo de servicio. O Service Mode. Bueno, el procedimiento que seguiremos a continuación para resetear las almohadillas será el siguiente. Bueno, luego de lo anterior lo que vamos a hacer es esperar 3 segundos. Luego rápidamente hundimos cuatro veces el botón de reset. y luego apagamos la impresora es probable que la impresora no se deje apagar entonces debemos hacer todo lo posible porque se apague y la volvemos a encender y de esta manera ya estaría lista nuestra impresora para imprimir bueno amigos si les sirve este video tutorial por favor comenten, cuéntenme eh, si no pues también cuéntenme cuál es el problema que les ha pasado muy bien no me queda más que decirles que se suscriban que den like que comenten y nada chao nos vemos en un próximo video tutorial